poniendo en marcha una calle, pero fundamentalmente estamos cumpliendo con, con nuestra gente, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con Leo, que en nombre de todos los vecinos hizo mucha fuerza por, por recuperar este espacio, un acceso a nuestro distrito, en Liandú, 621 metros de asfalto, eh, las obras hídricas correspondientes, la iluminación del barrio, la calidad de vida, la calidad de vida que que nuestra gente se merece y un gobierno que hace lo que, lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo pide. Este es nuestro gobierno, este es nuestro estado municipal, hace lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo pide. Y, y estamos todos los días y el Ñandú es, bueno, es una de las tantas etapas que, que estamos llevando adelante, ¿no? con la aposta policial para, para que se sientan más cuidados, para que se sientan más seguros, con la tecnología también aportando con un sistema de cámaras. Así que estamos muy felices. yo estoy muy contento por la hora, pero estoy muy contento de estar al lado de mi pueblo. Es importante en un momento tan difícil, en donde muchos no pueden, estar, no pueden pisar una vereda. Yo estoy al lado de mi gente, escuchándola, escuchando sus reclamos, escuchando su agradecimiento y, y pensando en el futuro. Quiero representar futuro y esperanza para, para nuestra gente que la pasa mal, para nuestros jubilados, para nuestras jubiladas que no llegan a fin de mes, para nuestros pibes que no tienen salida laboral, para nuestros tallercitos de barrio que están fundidos porque porque Macri los, los hizo pedazos, porque no hay crédito en la Argentina, porque, porque la plata cada, cada, vale cada vez menos y porque nuestro pueblo no se merece esto. Así que bueno, es un poquito de alegría hoy y el compromiso de, de ir juntos para adelante para cambiar esta, esto que estamos viviendo en la Argentina y, y esta isla que es Urlingan, que en la que estamos juntos y mejorando todos los días.